Esto no es un anuncio de una película de terror. El mundo de la vivienda se está reinventando aquí en Navarra. Pishu Chipa Alduzu. Higero Higero cobra tu codo zuzunar en Beldurzara, Edota Aloca y echea chiquitu tatopa tu codo en beldur. Normal. A nadie nos gustan esas situaciones que te quitan el sueño. Desde el gobierno de Navarra queremos ayudarte a darle nueva vida a tu piso de forma 100% segura. Te presentamos la bolsa de alquiler. Ijero ordainduko dizugu rental. Etxea seguratzen dizugu balizko kalteen aurrean eta etxe bizitza egoera honean itzuliko dizugu. Tu piso vacío puede ser nuestro hogar. Zure pisu utxa gure etxea y daiteke. Informate en vivienda.navarra.es o en el 848 420600.